Yo ahí sentado. <risa> no, no, no, no, no. ¿A sí, el bici, no? Desde que viniste con nosotros, no? Claro, no. ¿Llevo eh, para ¿Ah, por eso? Yo, yo, yo ¿No? ¿A no, Yo ni cuando corrí aficionados. ¿Y te esperas a pinchar con nosotros? Ya <risa> que <risa> <risa> <risa> Coge la rueda y dásela. Ya, ya, es que así sabe que tiene compañía. no... Hombre, Yo no cago el fútbol con el frío, hago, yo hago hasta donde puedo y vuelvo. Pero yo llevo con tarde más. Eso sí que es un sacrificio. ¿Estás grabando? Un negocio como ese y abrirlo domingo a las 8 de la mañana. ¿Dónde quieres? Un kiosco. Un kiosco, un poco de todo. No digas es un sacrificio de ¿Eh? lo Igual que los bares, igual que los taxistas, igual que Hola, la policía. La, poli la, poli la policía. No, un ¿Sí? bares. Eh, vamos a en esos, ah, vamos a ah, vale, sí, ahí, Cafés Valiente. En el, Pero los bares sí. también dependen de qué tipo de bares. Vamos a volver otra vez por Torrente. y así no abres. Yo hay varios eh, que, que, que, que se que a las 5 la vaya. tarde han que solamente dan comida, se van muertes. De pero, doctor, que yo no voy a ir. Y, okay. y les va de puta madre. Eso sí. Pero claro, es por ejemplo en el centro, allí por ejemplo en las piscinas, por por la tarde no hay nadie. Tienen que trabajar. suerte. Suerte que hoy hace frío, ¿sabes? no te frío, no, Ahora dije. Ah, mira, yo no. lo que un Es gordo, ¿eh? Gordo. Un alambre. Sí, Un alambre, pero del... Sí. Igual que la vez. ¿Te acuerdas allí? Ahí A es el mismo. No, ¿qué dices? ¿Que ha resucitado? Como un mosquito, dice, me voy de aquí y me tengo aquí. <risa> claro. El chiriguito una vez se metió un alambre, pero de costado, ¿Qué, y fluchó dos o tres qué, veces. Claro. claro ¿no? A ver si sí metemos a cabo, ¿no? Pues, no es la primera vez. vez. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué sale? Ah, <risa> no, que yo creo que se lo mirásemos, lo necesitamos con una navaja. A, y con razón, con, con y que tiene razón el popular. Sí sí, sí. Y... sí. sí, es un buen, buen tipo, ¿eh? Lo está repasando María. Cosa cosas sí. que con el PSOE, olvidados. Eh, va, que están yéndose los grupos buenos. O, o, o, o... <ríe> piensan. Ya, ya los pillaremos. Oye, ¿qué pasa con el PSOE? <ríe> que yo soy del PSOE. Luego ¿eh? lo bueno me pasa sí. que pasa sí. que estas cosas. ¿eh? Que son unos mamarrachos. ¿Eh? ¿No podemos, no <ríe> Soy de no, los que que que el que más me No no me da de nadie... De no me da nadie... como me da nadie... Si me que nadie... Si me da nadie... Si me da eso, ¿no? ¿Y ¿Cómo vas de no, no, no, no. Siempre, me, siempre me llamaban de un sitio porque me piden a no mí, porque yo trabajo allí y ahora van a, Esto guarda, ¿no? Voy a ir un día a dar, no sé, ¿Sí? un ¿Sí? la <ríe> <ríe> es No, de los... no está, esta está usada. Pero de todo, ah, no, no, hmm, a... 5.000 personas. Voiture, de la prueba, eh? Yo creo que es Yo no. Yo no. Eso es de la época de mi padre. O de tu padre. Verás, no, lo siguiente. Yo tengo una navajita. Si es que no sobrepasas, tío, para abajo. Pues. Demasiado. Tengo una navaja. No, es tengo, un... tengo una navaja. Claro. Pero... Es ¿Y el alambre de dónde es? ¿Que es de, la, ¿De la propia cubierta? No, que va, que ahí en la carretera. Y por, se clavan como como.. Buah. Yo estoy sí. como lo veo. Y encima tiesos el está. Ahí está ahí, oye, no sepa parece que se ha dado Eso ya es una gomita de fuera. Dame un poquito no, que yo tengo buena vista. Sí, mira. Sí, pero no tenéis Espera que. me teniste... sí, la sí. primero. Coge sí. yo tengo un trozo. ¿Quieres meterle un trozo de esto dentro? No, el, el, el... Pero, dame, dame, dame la rueda. Pero, no lleváis a gafas. ¿Es sí. No pasa es que, es que, ah, no. ¿No es que nada. Y dentro no hay corte. No, no, vale. no, dentro vale. no hay nada, parece. Pero ver, está un por, un por fuera. El tuyo que es grande, ¿no? está? La bicicleta. La coronada. Toma un sillón de verdad, un bombín de verdad, uno de verdad. Yo tengo un bombín de guau, buenísimo. Pero no me hagas como Alfonso, no me lo rompas, ¿eh? No, que chafáis huevos, Ay, no, ¿qué cuando pinchas tú, cuando pinchas tú, ¿qué pasa? vais huevos, vais y pincháis, no puede ser más de gracia. Claro, el chile por ahí y yo por allá, y el chile se da la vuelta, porque. Estos ahora han pinchado. Sé que no os enteréis de los pinchazos. Yo pensaba que habéis cogido que la variante. ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú lo has dicho? ¿Eh? ¿Tú lo has dicho? ¿El qué? ¡Eh! Si había un grito que veía <risa> que <risa> han tenido, no sé qué, de <risa> semáforo. Ah. <risa> pero, coño, pero, tío, tío, tío, tío, pero, tío, pero tío, sí, tío, se ha puesto en verde. de ha puesto hace 30 años. No sé yo. No tenía que ir a poner eso. Oye, son cosas... Es que le gusta el Pinedo. Eso es por ir tan despacio. Para pinchar, ¿no? Cuando estaba miedo? No decía que era en ir tan despisa. <risa> y ahora no es por ir tan despacio. De pero es que aquí la velocidad justa ni más, ya. menos. Ya, ya si más a, la a menos también pincha. No, no, pero fíjate, fíjate no, la, es es la técnica. Que... Sí, sí, eso me súper normal. Ya lo ¿No? sé, ya. Hay que aprender ya, de los profesionales. Tú lo no sabes. Yo tengo una cubierta que no Sí, Mira, ¿tienes problemas? la que le quité a esta pues, la, yo que era el único la, que la que le quité a esta no la puedo poner Le he tenido que poner esta Imposible, sí, ¿Las no puedo poner Hostia, no la puedo poner Imposible No, no, no llevo aro ah, no, no, no, no, no la puedo así, poner Esa que tengo ahí adelante Se pincha Si la pongo con el desmontable, pincha Las continentales son muy difíciles Son muy jodidas Sí, sí, sí Mira, ya casi está. Pero, ¿tú qué marca dices? Yo digo las, las Continental. ¿Cuáles son profesionales? No, ¿Es, esa es, es la de tu velés que tenía. Ah, esa no... Esa es peor, ¿no? Bueno, esa no, no he conseguido nada, he ponerla más con más la más cámara. Más. La A mí las Continental... La, la con de, mitad, de detrás sí. Resulta muy jodida. Fíjate, jodido. la de detrás sí que la pude poner. Sí, muy pero muy la de delante, imposible. Una parte de sí, es tu velés igual que esa. Es raro, ¿no? Pues nada, esa la puse, pero esta no puedo. Lo he intentado dos veces. ¿Esa es tu velés? Tu velés, pero con cámara. Yo el es a la mierda, el tuvele. Eso no vale para nada. Eso es una gorroinería ¿Has cuidado que no esté cenizado, Juan? Sí, sí, está bien. Está bien controlado eso. Te lo he visto yo. <ríe> ¿Qué ¿Qué para... aquí? Pues es como ir de, de oca oca me y tiro porque me toca. <risas> vez, ¿sí? No sé si hincharte la rueda no, porque con esto Anda, Ahora, Cuando salas la verdad, Mío, me, da, me pone fatal. ¿A ¿A Mierda. Mira que Eso no es la primera vez que le pasa eso. No, ¿Qué no, eres no había manera. No, ¿Sin ¿Sin no había manera. Que no. Es que no se veía. <coughs> Entonces, el rey del que el que nunca podrás cambiar. Hasta el mismo, que tiene que ser. Y no de de lado.